Hey, bienvenidos a ClassyMes, yo soy Messi, yo soy Classy En este video me voy a hacer este look de maquillaje Y suscríbete a ClassyMes ahora y quédate en el video Como iluminador estoy usando esta sombra de Kiko Milano con la que estoy obsesionada de este que la probé hace un par de días como iluminador Vámonos a los ojos, este va a ser un look marrón chocolate que den ganas de comérselo <ríe> y va a ser fácil, fácil, eso espero Me voy a dar un tonito de naranja como primer tono de transición porque quiero... Que el marrón no sea muy monótono y tenga una orillita, un poquito naranja por todo el borde Así que con cuidadito A todo alrededor el poquito de naranja Esta es la paleta um, Dragon de I Heart Revolution que salió hace poco Y de inmediato me lo pongo abajo también Ahora me voy con un marrón que es bastante suave Que no es muy oscuro todavía Para usarlo como segundo tono de transición Y este lo estoy aplicando aquí un poquitín más abajo De donde puse el naranja ¿Okay? Ahora voy a tomar este marrón Esta sombra individual de Manhattan Súper barata, de supermercado Es un marrón frío y esto lo voy a colocar en la cuenca. Y hacia abajo, pero no más hacia arriba. Así de fácil. Como ven, voy tomando colores cada vez más oscuritos. Y cada vez más hacia adentro. Y dejo hacia afuera el naranja. Y luego el marrón más claro y luego el marrón más oscuro. Ahora voy con un marrón más oscuro. Y es este marrón de mi paleta de Sleek Also Special. Hay dos marrones. Uno tiene un subtono oliva y el otro tiene un subtono rojizo. Y el que tiene el subtono rojizo es el que voy a tomar. Y me lo voy a colocar en el párpado móvil. Más en la esquina externa del párpado móvil. Y lo difumino hacia, hacia adentro así. Y este marrón oscuro me lo pego más de las pestañas que el naranjita que me puse primero. Y un truco que yo tengo para abrir un poco más la mirada. a La sombra oscura que sea que use en la línea del agua inferior. Yo me la llevo hacia adelante y dejo ese espacio aquí claro. Y me la aplico por aquí. ¿Ven? La continúo toda la línea del agua y aquí bajo. Y me la bajo hasta aquí. No me la... Sigo aplicando la línea del agua, sino que me separo de la línea de agua, del agua y bajo hasta aquí. Y van a ver al final el efecto que eso tiene cuando yo ilumine esta área de aquí. Aquí quede un sombreadito que hace que esta iluminación sea más intensa. Voy a tomar un poquito de esta sombra. Es como color vino. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora voy a tomar esta sombra, ¿dónde está? <risa> esta sombra marrón con brillo de mi paleta Oso Special de slick. Con un dedo. Como ven, es un marrón oscuro y todo, pero tiene brillo. Así de fácil. vamos a terminar este look usando un poco de este dorado voy a agregar un poquito de este blanco hueso con brillo debajo de las cejas blush B102 Perfect. me lo estoy poniendo mucho últimamente porque es perfecto es perfecto casi para cualquier look me encanta como labial, voy a inventar algo un poquito loco. Quiero ponerme primero, <ríe> con los dedos, un poco de este contorno en los labios. Me gusta, me gusta. Con una brochita de labios, esta es también de Makeup Revolution. Un poquito de este labial de NYX, lingerie en el color Beauty Mark. Al final eso de ponerme el contorno primero fue una tontería porque se tapó. Ahora sí lo voy a intentar otra vez. Encima me voy a poner el contorno. Creo que el contorno es un poquito más claro que el labial. Y entonces le va a dar como una dimensión aquí. Ajá. Sí. Sí, me gusta. Me voy a hacer unas cuantas fotos así, unas cuantas con un poquito de brillo con este look para que veas cómo se ve en fotografía y quiero decirte por si acaso te interesa mis uñas este color de uñas es este de Catrice en la colección More Than Nude y este es el color 5 Rosy Owe and Sparklet está bonito muy nude. Bueno, este es el resultado. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like, suscríbete a clases y déjame en tu comentario si tienes alguna petición de algún look que quieres que haga o alguna técnica que quieras aprender en este canal. Te veo en el próximo video. Suscríbete. Chao.